¡Hey! ¿Qué tal amigos de Colombia? Les comparto mi versión de la canción Así es la vida que interpreté para celebrar el gran estreno de Soul de Disney y Pixar. Y recuerden que cada día es una nueva oportunidad para agradecer y para disfrutar de las pequeñas cosas. Sin mirar hacia atrás.